Aterricemos aquí. Olvídalo. Esta área me da buenas vibraciones. Aterricemos aquí. Uh, uh, uh. Exploremos por aquí Ronda 1 Empieza la cuenta atrás de la Necesito misión Necesita un arma El siguiente anillo queda lejos Aquí hay un nuevo escudo, nivel 2. Lo necesito. Aquí hay un nuevo escudo, nivel 2. Mío. He abatido un boss Aquí hay una mochila, nivel 4. Franco detectado. Segunda mira de francotirador. Vayamos por aquí. Aquí hay una mira. Corto alcance. Aquí hay una mira. Francotirador. Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 2. Aquí hay una amenaza. Allí hay un enemigo. El enemigo avistado. Recargando. El campeón eligió más. Allí hay un blanco. Impacto directo. Allí hay un Franco detectado. El enemigo está bastante lejos. Atenaza avistado. Los dioses. Los disparos. Ne Me hace falta munición Aquí de francotirador! Nivel 2. No tengo munición de francotirador. La si la queréis. Eso me irá bien Exploremos por aquí Exploremos por aquí Diez segundos para que se cierre el anillo Al menos está cerca Luchando Un enemigo ha sido dañado. No tengo munición de francotirador Me disparan, amigos. Acabé con un enemigo. Recargando. Recargando No tengo munición de francotirador. No tengo munición de francotirador. Lanzando electroestrella está lista. No tengo munición de francotirador. Granada de fragmentación lanzada. Después, Deberíamos ir por aquí. Llega un pack de... Gracias. Blanco atentado. Amenaza avistada. Alguien ha pasado Recogiendo por aquí? botín allí. Deseadme suerte. Contacto con amenaza. Odin me dio clarividencia. Amigos, voy a recoger botín allí. Aquí hay un rifle de cargas. Escaneando el área. Aquí hay un acelerador de habilidad de... Aquí hay un Evo Escudo. Mola. Aquí hay un espectáculo... Bueno, por nivel 4. Aquí hay una mira. Medio alcance. Gracias. Aquí hay un cargador de energía... ampliado por si lo necesitas. Alguien ha pasado por aquí. Aquí hay una tirolina. Allí hay un blanco. Soy Blood, Hunter. Odín, tome clarividencia. Puede que haya algo bueno por aquí. Ya voy. Queda la mitad de los pelotones. Ganaremos. Ha cambiado la marca. Atención. Amenaza avistada. Usando santiago. Luchando contra el enemigo. Me hace falta munición de francotirador. ¡Enemigo avistado! Recargando. Necesito munición de francotirador. Usando garfio. Escaneando el área. Aquí hay una amenaza. Granada de termita lanzada. Lanzando electroestrella. por aquí electroestrella lanzada aquí enemigo avistado el siguiente anillo no está muy cerca se ha lanzado un usando garbio. se acerca un duplicador puede que aquí amenaza hay una amenaza avistado. Eliminé a un enemigo ¡Me disparan, amigos! un demonio enemigo! ¡Recargando mis escudos! ¡Marcando los alrededores! Necesito munición pesada. Blanco detectado. Marcando los alrededores. Allí hay un enemigo. Recargando. Re Nuestros enemigos han perecido. Pelotón eliminado. Allí hay una amenaza. Deberíamos ir por aquí. Vayamos por aquí. Necesito, Necesito munición pesada. Necesito munición pesada. Un minuto. El Alguien ha no estado está aquí. Lejos. Por allí han pasado enemigos. Recibido. Amenaza avistada. Vigilina desplegada. Necesito munición pesada. El anillo está cerca. Contactando con el enemigo. García. Allí hay un enemigo. Los tres. Los están esquían mis disparos. Recargando. Estamos cerca del anillo. Allí hay una amenaza. Seguid el túnel. Allí hay un enemigo. Recargando escudos. Necesito munición pesada. Portal Blanco detectado 10 segundos, el anillo está cerca Necesito munición de francotirador Deberíamos ir por aquí Atención. Allí hay un blanco El anillo se mueve, amigos Enemigo avistado Curándome Pero estoy vigilando Odín me dio clarividencia Allí hay una amenaza Seguidme si queréis atacar allí. Atención, lanzando pack de supervivencia. Odit, confío en ti. Creo que alguien ha estado ahí. Llega un pack de supervivencia. Loado sean los dioses. Me hace falta munición de francotirador. Aquí hay un cerrojo para escopetas. Nivel 2. Aquí hay un Evo Escudo. Mola. Nivel 5. Aquí veo un Evo Escudo. Nivel 5. Contactando con el enemigo. Aquí veo un Evo Escudo. Nivel 5. Contacto con objetivo No estamos todos en el anillo La victoria espera Contacto con amenaza Se ha lanzado un duplicador Blanco detectado Escaneando el área Contacto con amenaza Amenaza avistada Contacto con objetivo está cerca Usando un Me están disparando. luchando! Contacto con amenaza. electroestrella lanzada. Estoy curando. Atento. Granada. El último el último de ese te lo Voy a parar. Usando garcía. Contacto con amenaza. Fantástico, el anillo está cerca, menos de un. Estoy curándome las heridas. estoy curando. Quedan 30 segundos. Tenemos la seguridad a tiro de piedra. Aquí hay una culata de Franco. Aquí hay una mejora de armas Turbo cargador. Me... Aquí hay un con el enemigo. de emergencia. Nivel 3. Aquí veo un cargador de Franco. Bien. Mi definitiva está lista. Me hace falta munición de Franco tirado. Contactando Marca con el enemigo. Anillo en movimiento Los que Por son ahí ha habido gente Allí hay un enemigo Llega un pack de supervivencia Infacto de Allí de hay de un enemigo Enemigo Enemigo Operación lanzada. Volviendo al vacío. Contactando con el enemigo. Contacto con amenaza Aquí no hay un nuevo escudo, nivel 5 Necesito munición de francotirador Aquí hay Contacto amenaza. con objetivo ¡Sí! Instalando amenaza cerca! Marcando los alrededores. Luchando contra el enemigo. Eh, allí hay un blanco. ¡Están disparando! Odín me dio clarividencia. Aquí hay un blanco. Me disparan, amigos. Diez segundos. Recargando mis escudos. No tengo munición de francotirador. Aquí hay un enemigo. Atención. alrededor. Vayamos por aquí. El anillo se acerca. Vayamos por aquí. Granada de, de fragmentación lanzada. Amenaza amistada. No tengo munición de francotirador. Amenaza amistada. Allí hay un blanco. Marcando los alrededores. Allí hay una amenaza. ¿Hay una de francotirador? Me disparan amigos. Contacto. Bueno, por aquí la vida. Recargando mis escudos. Los pies. Los enemigos me están disparando. Me disparan, amigos. ¿Quién quieren usar la tirolina? Yo seguí. Amarcando los alrededores. Aquí hay un enemigo.